Amigos vengadores, amigas vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Hoy tenemos que hablar de una cosa que me ha pasado. Voy a poner el cartel, dichoso cartel, que no se queda encendido. Ahora sí, ahora sí estamos en modo tóxico. Bien, amigos. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Sobre eh, el cambio de género de, de la Yuwoki? ¡No! ¡Hoy no! Quizás otro día tocaremos el tema de la Yuwoki porque es bastante interesante. No, hoy os voy a hablar de algo más personal, algo que me ha pasado a mí, aparte de comprarme esta hermosa camiseta. Aquí tenemos a Mr. Angus Young para los que no los conozcan es Dios en la Tierra junto con otros grandes guitarritas que todavía siguen vivo son dioses, prácticamente dioses eh, también iba a decir Ritman Barrel pero él ya está en el Olimpo no, en el Olimpo no, está en el Valhalla está en el Valhalla junto con Odín bien amigos eh, y entonces, ¿de qué, me, ¿de qué me vas a hablar? Eh, pues os voy a hablar de PlayStation, pero os voy a hablar de lo que me pasó hoy. Mira, puedes entrar, ¿eh? tranquila. ¿eh? Que eso ya no se va a caer más. Me pienso comprar una PlayStation 4. O por lo menos esa era la idea. Ahora veréis por qué. Vale una Playstation 4 porque sé que la, la Playstation 5 es infumable o sea, si todavía hubieran hecho una mejora o algo, vale, pero como no tiene pinta y de hecho vengo con una muy mala noticia para el que se quiera comprar una Playstation 5 no va a haber Playstation 5 hasta el del 2023 2024 por lo menos resulta que hoy he ido a al game y había dos tipos hablando con el de la tienda eh, vendiendo juegos y, y también creo que la consola también digo yo me voy, a, me voy a comprar la PlayStation 4 porque toda, eh, eh, realmente todo el catálogo que necesitas está ahí. No hay prácticamente nada de PlayStation 5 y lo poco que hay, además, eh, vienen en packs de 700 y 800 euros. Esto, dicho por el de la tienda, ¿eh? y ni siquiera están seguros pero no por el de la tienda del game no estamos hablando ahora del del carrefour porque lo pregunté en los dos sitios en el del game que estaban hablando con, con los típicos eh, piperos sonyers eh, que ya peinan canas pero todavía siguen con las mismas dos eh, pero bueno sí, los que defienden tanto lo físico y todo eso bueno, pues estaban vendiendo un bloque así de juegos la consola, tal cual para llevarse un dinerillo en fin y cuando termina la conversación entre estos y me quedo con varias tonterías que, dije, que decían entre ellos eh, lo único que no sonó tonto fue yo me comprado la Xbox Series Mientras que la cosa esté así... <ríe> Mientras que... bueno, vale... Que también le he preguntado muchas y, y me dijo también lo mismo uh, La serie X te la puedo conseguir Pero... Porque hay porque hay veces que, que sí que llega La serie X te la puedo conseguir eh, fácilmente Y lo mismo el de Carrefour El de Carrefour me dijo directamente no te puedo conseguir la PlayStation 5 y mucho menos la PlayStation 4. Eh, lo de la PlayStation 4 es entendible, incluso hasta yo mismo vi la noticia aquí en este canal y, y, y, y no sé por qué pensaba que sería algo temporal y que volverían a, a, a fabricarlas. Bueno, pues nada, resulta que. Dejan de fabricarlas para poder fabricar la PlayStation 5 y no hay ni PlayStation 5 ni PlayStation 4. Y digo yo, ¿y qué hago ahora? Me tengo que comprar una de segunda mano. Y me dice el del game: No, bueno, no te preocupes porque nosotros la limpiamos muy bien. Fijaos que lo primero que hice fue entrar al entrar en la tienda de game y ver. Eh, los mmm, la, las consolas tanto había mmm, quiero recordar que había dos playstation 4 una playstation 3 creo que era una playstation 3 pero es slim así negra y compacta bueno eh, vale muy bien muy bien al primer ojo que le echas desde la vitrina te das cuenta es, lo, es el primer detalle que deberíais de fijaros sobre todo mmm, viendo de dónde vienen estas máquinas porque estas máquinas no vienen de fábrica estas máquinas vienen de mmm, los dueños <risa> eh, bueno, pues veo lo, las entradas de USB que están en la parte delantera, como sabéis. Y tenía una mierda. Pero una mierda. Pero, pero, pero vamos, mierda. Y me está diciendo el, el del game que ustedes limpiáis la, la, la consola. Una mierda para ti. Limpiáis la consola por encima o con un paño o con un trapo habéis abierto la consola y la habéis limpiado porque porque ahí es donde me he encontrado yo con que mira me, mmm, la playstation 4 no la fabrican y la playstation 5 no te puedo conseguir ninguna, de bueno, entonces que qué, qué, qué hago aquí menos mal que tengo Xbox, menos mal que tengo Nintendo pero si quisiera algo de playstation eh, no hay nada no, no hay nada dame dame una quiero pero quiero una playstation 4 nueva que hasta hace dos días se estaban vendiendo no hay vale de segunda mano te cuesta 265 euros eh, y todavía estoy pensando en si, si me la voy a comprar, porque yo me la quería comprar nueva, pero es que te están obligando a comprártela de segunda mano. Debete todo saber qué manos han pasado por esa consola. Con el único aliciente de poder jugar a dos o tres juegos que. Que a mí me parezcan que más o menos pueda disfrutar. Nada más que por eso. Hombre, eh, pues la situación con PlayStation está horrible. Como digo, me voy al Carrefour después y pregunto, oye, oigan, eh, PlayStation 5, porque es que al lado había una vitrina con una PlayStation 5. No, no te puedo conseguir. Quizás en septiembre o en navidad, es que no sabemos cuándo van a... Como esto está con el programa. Te puedo conseguir Series X y. Pero sobre todo la Series S. digo, bueno. Por lo menos es calidad, por lo menos es Xbox. Y la Series S, es verdad que yo la Series S no la tengo. Pero sí que me gustaría tenerla. Pero yo voy a. Hoy voy por Playstation. Quiero saber cuánto me puede costar y tal y cual y, y lo que me topo con, con lo que me encuentro es con que una no hay consolas. Sin consolas no se pueden jugar a esos dos juegos, o sea, que, que da igual. ¿no? Es que me, me ha parecido totalmente increíble y absurdo, ¿no? Pero bueno, vamos, ahí. Eh, a cine sony porque claro luego dice eh, de la x series x te llegan de vez en cuando y de la y de la serie gs te la puedo conseguir tranquilamente y digo "Wow, bueno entonces el problema no son tanto los eh, componentes como las ganas que tenga uh, de querer vender consolas o no o es que a lo mejor Microsoft tiene mejores contactos y, y puede fabricar mejor las consolas cosa que por lo visto Playstation no puede bajo ningún concepto ni a grandes superficies y, y ya lo único que me queda ya es preguntar en Amazon pero bueno, en Amazon también me puedo encontrar a gente que venda las consolas de segunda mano o, ya sabemos, especulación, porque ya se ve por todos lados la especulación con estas consolas, pura y dura especulación, ese muchacho estaba vendiendo una, una Playstation Junto con un montón de juegos. Sabéis cuánto le, le dieron, le dieron por una un bloque así de juegos y no y no juego cualquier cualquier juego ahí no bloque así de juegos. Y la consola y los mandos, 130 euros creo que le dio por los por los juegos. Como digo, era un buen bloque ¿eh? de, de juegos. Eh, de segunda mano, además, te vienes con dos juegos de regalo. Incluso uno puedes hasta elegir. Vamos. Digo yo, mira, tienen el de la SODIU 1. ¿Por qué no? Así que, ¿ustedes qué, qué opináis? ¿Qué es lo que haréis ustedes? Si quisierais probar eh, esos juegos, como digo, ¿os la compraríais o no? Si dudo, mi duda es porque, hombre, sí, me, la, me lo puedo permitir, pero lo que no me puedo permitir moralmente y personalmente, y para mí mismo, para mi mi forma de pensar, es pagar por algo que sé que es muy deficiente he dicho muy deficiente no inútil como diría si fuera una PlayStation 5 pero la PlayStation 4 hasta ahora el, el mayor problema que tiene es el de la refrigeración ya lo sabéis es el de el ruido de la turbina pero aparte de eso sí se puede jugar ah bueno pues se puede jugar bien pero cuidadas no están, esas consolas de segunda mano, cuidadas no, porque se ve en los conectores. Ah no, pero nosotros las limpiamos, pues sí, pues se nota mucho. Si es que no, no me ha hecho falta ni, ni, ni sacar la lupa de Sherlock Holmes para verle la mierda a, a los conectores. Hombre, ¿qué me estáis diciendo? Que me la estáis vendiendo por 269 eh, euros tampoco me lo estáis regalando ¿eh? de 269 un mando y dos juegos vale si tuvierais la desgracia de tener un hijo no la de una desgracia no es tener un hijo eh, quiero decir pero, pero tu hijo vuestros hijos tienen derecho a decir yo quiero una play hecho y se la tienes que comprar aunque luego aprenda de, de la PlayStation que no se puede uno fiar de las marcas. Ni de Microsoft, ni de Nintendo, ni de Sega, ni de Kawasaki, ni de nada. Porque son empresas. Y punto. A ver cuando se os mete en la mollera. Que sí, que Xbox lo está haciendo muy bien. Y es que todo el mundo se está.. Es que esos, esos dos piperos. Tenían la Xbox, es decir, tienen la Xbox porque estaban hartos de esperar a, a, a la PlayStation. O son sea, que eran chavales más de mi edad y ya, entonces, ven, se las ven venir y no quieren caer en, en la tontería, pero igualmente, pues son más de Play que de, de Xbox, pero bueno ese es el problema que hay ahora mismo eh, a día de hoy quería comentarlo de, de lo difícil no, imposible mañana es el, el cumpleaños de tu sobrino le has prometido una Playstation y te vas a tener que prostituir para pa conseguirle una Playstation 5 una Playstation 4 bueno, por lo visto si es de segunda mano, sí. Ahora que, lo, ahora que lo digo, qué raro, y con esto ya acabo, qué raro que ninguna de estas tiendas tenga ya eh, consolas de PlayStation 5 de segunda mano. Qué raro. Qué raro. ¿Será que el game no las quiere? ¿Será que no le, no le caben las vitrinas de lo enormes que son? Porque anda que no son grandes. Eh, mirad muy bien en un vídeo de SFDX Show. Eh, así es como se llama el canal. Ya por fin hizo el en su Playstation 5 totalmente mejorada y, y tal y cual. Y desde luego mucho mejor que el youtuber de que lo hizo todo con cobre y bueno. La idea estaba bien, pero había cosas que había cosas que podían hacerla más que enfriarse, más que calentarse. Y eso fue al final lo que pasé. Bueno, ¿Queréis comprar algo para no tener eh, necesitar más clavos? Esto es una mierda. Por eso está abajo y no arriba. Por eso está abajo y no arriba. Y, y este no es el de la pasta blanca que se supone que tal y cual. Es, no, este se es supone que es para todo. ¿Para todo? la mierda para todo. La mierda. Para todo. Como la, como la PlayStation, para todo está en algún otro lado. Así que, todo bien, exceptuando el stock de las consolas de Sony. Es desastroso y para colmo, me dicen que no va a haber hasta el 2024 o sea que estamos en, esto todavía no hemos terminado el 2022 yo tanto como para el 2024 no me lo creo o sea, porque entonces ya es que apagáis, vámonos o sea, por lo menos para principios del 2023 ten, tendría que haber nueva remesa o algo, porque es que esto no se justifica, os lo aseguro esto no se justifica ni siquiera por la falta de componentes ni siquiera y además se está sirviendo de, de excusa para venderte la consola en packs de 700, 800 con un mando, dos mandos, dos juegos dos juegos propios además de la y que no le coste cero porque el Gran Turismo 7 es un fracaso. Hay que decirlo así de claro. Un fracaso. Y... y nada. Y eh, bueno. La verdad es que me sentí un poquito desilusionado. Creía que, que iba a comprarme una... Una Playstation. Pero ni queriendo está fatal es que está fatal la compañía está fatal el PC Plus va de puto, de puto culo vamos, el Game Pass de, de Sony de culo desde su día de lanzamiento desde su día de lanzamiento yo dije que para el 2024 eh, iba a morir Sony y resulta que según el del game no va a haber consolas hasta el 2024. Bien, bueno. Igualmente ya, ya, ya está muerta. Así que no importa la si sacan otra remesa. Algún nostálgico la comprará. En fin, hasta el próximo programa. Entonces Game Channel. Espero que con el mmm, con el cartelito en su sitio. con alguna cosita más así que nos vemos hasta el próximo programa, esto es lo que me ha pasado hoy, no me he podido comprar ni siquiera ningún juego, ni nada no he visto nada interesante eh, que comprar ni que... nada nada, nada, nada. bueno, sí, esta camiseta del Primark pero bueno, son otras cosas en cuanto a lo de consolas juegos hoy ha sido un día que no... que no, que no, no, no, no... no. estuve... Me, me, se me pasó el comprarme el GTA Trilogy para la Nintendo Switch y digo, no, no, no, la verdad es que no porque tampoco... o sea, ya me lo he comprado o sea, ya me, ya me han estafado una vez ¿eh? Me lo un digital en, en la Xbox. Ya me han estafado una vez. No me van a estafar dos veces Rockstar. Eh, para el 2024, que es cuando va a salir el GTA 6, entonces pues ya, ya ahí, ya lo compraré y lo juzgaré y lo tendré junto a la colección de, de todos los GTA. Vale, muy bien. Pero mientras tanto no. Esa basura se la vendéis a otro, a los nuevos. ¿Vale? Así que nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel con ustedes el Vengador Tóxico. Hasta la próxima.